A paranoiquear con tu teléfono cuando veas que no estás sola en tu habitación y uses para meditar en un refrigerador, son los anuncios que llegan hasta tu ordenador. Oh. planificas y no quieres contar es un secreto binario con tus amigos Fox oh pues tu infinidad ya no estará ya se subastará algún mejor postor y pues tu infinidad ya no estará ya se subastará algún mejor postón Estarás feliz con tu mato de voz Y la mascota contenta pues ya se recargó y Te calificarán, busca ser ejemplar Si no tu ropa en la calle será de otro color oh, oh. Pues tu intimidad ya no estará Ya se bastará, algún mejor postor No estará, ya se subastará Algo mejor por puesto intimidad ya no estará ya se subastará algo mejor, algo mejor, algo mejor por pues todo intimidad ya no estará ya se subastará un puesto intimidad ya no estará ya se subastará un puesto infinito. Ya no estará. Ya se subastará a ah, un mejor postor.